Bueno, para crear el blog, entramos a wordpress.com. Van a ver que todo el tiempo habla de creador de páginas web porque eh, un blog es un tipo especial de página web y con eh, wordpress.com podemos crear eh, tanto página como eh, blog. Hay dos formas de usar Wordpress. En el sitio wordpress.com, donde ellos te dan el hosting o en tu propio hosting o con hosting contratado. ¿Cuál es la diferencia? En wordpress.com, eh, el hosting te lo dan ellos y entonces cuando uno usa el plan gratuito aparece publicidad. Te ofrecen también eh, pagar por ese hosting y entonces se quita la publicidad. Bueno, entonces vamos a empieza a crear tu página web, tanto acá abajo como acá arriba. Muy bien. Ahora nos dice, elige un dominio. El dominio sería eh, la dirección de la página web o del blog que vamos a crear. ¿sí? En este caso, a ver, culturas digitales 2. Eh, me va a decir que ya existe. Le voy a poner un no. Ahí está. Bueno, una vez que uno escribe el nombre del dominio, nos da opciones para elegir algunas que son pagando, como en esta, que dice gratis durante el primer año, pero bueno, se podría usar si uno lo va a usar un año nada más. <coughs> o si no, esta que es gratis, que es la que dice culturas digitales.unab.wordpress.com. Esa es gratis. Bueno, yo voy a elegir esta. Acá de nuevo ofrece pagar para el, el hosting, para no poner publicidad, yo le voy a decir empieza con un sitio gratuito. Bueno, una vez que creamos el usuario y el espacio, acá a la derecha aparecen cuáles son los pasos que deberíamos seguir para configurar nuestro sitio. Ponerle un nombre, eh, configurar la página de inicio, Confirmar el correo electrónico, que si no lo confirmamos no se puede publicar la página. Personalizar el menú. Bueno, probar la aplicación de WordPress no es necesario y hacer el sitio público. Hasta que no hacemos el sitio público no nadie más lo puede ver, no podemos compartir el enlace. Entonces, eh, bueno, hay que hacer estos pasos. En el medio de la pantalla nos va a aparecer un tutorial que nos va a ir guiando, pero las mismas cosas se pueden hacer sin tutorial. Acá a la izquierda, en la, en la sección apariencia, personalizar. ¿sí? A ver, vamos a ir acá, nombre de tu sitio web. Título del sitio, a ver. Culturas digitales 2, unaba Descripción, blog de la materia culturas digitales. Muy bien, y ahora guardar configuración. Estos cartelitos que van apareciendo, eh, está bueno que uno los lea, porque acá explica más o menos los pasos o la estructura de la pantalla. En este caso dice, cada vez que hagas un cambio, debes guardarlo. Guarda los cambios y luego veamos qué es lo siguiente que debes hacer. O sea que hay que tomarse ese tiempo de leer eh, los avisos los cartelitos que van apareciendo. Acá ya tildó, pone un nombre a tu sitio. Ahora me dice, actualiza tu página de inicio. Voy a ir a editar la página de inicio. Ofrece hacer un recorrido. Bienvenido a WordPress. Empezar el recorrido. Bueno, acá explica cómo se edita el contenido de una página o de un posteo. Esto conviene por ahí que lo vean con un poco de, de detalle. Muy bien, página de inicio. A ver si ya me permite acá. Bienvenidos a mi blog. Bueno, ahí ven el recuadrito, está marcando el texto. Esta es mi página de inicio. Pero si hago clic afuera, ahí, ahí estoy en la imagen. Reemplazar. Ahí está. Reemplazar. Y me da distintas opciones para reemplazar esa foto. Puedo ir a Google Fotos y buscar dentro de las fotos que yo tengo o ir a un grupo de fotos gratis. Bueno, esta me gusta. A ver. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora, este texto que está acá, lo tengo que poner de color negro. A ver el formato. Color del texto, negro. Cuando ya está, ponemos actualizar. De todas formas, puedo seguir modificando y volver a actualizar. Este es el blog del grupo para la materia Culturas Digitales 2. Perfecto. Y acá aparece un enlace como ejemplo de que se pueden poner enlaces... No, no quiero enlace, quitar enlace. Ahí está. Y este más información no lo quiero, así que suprimir. Muy bien, actualizar. Bueno, a ver, vamos a hacer clic acá para volver a la primer pantalla que se llama escritorio. Muy bien, seguimos con estos pasos. Los pasos que figuran acá, de los pasos que figuran acá, eh, nos falta confirmar la dirección de correo electrónico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al, al mail y darle clic a confirmar. A ver. Bien. Una vez que hacemos clic en el mail, nos aparece que ya está, confirmado, eh, que está confirmada la dirección de correo electrónico. Bueno, acá me dice que me falta personalizar el menú de mi sitio. A ver, puedo hacerlo o puedo no hacerlo, no es necesario. Porque en general uno usa un menú en un sitio web más o menos grande. Así que bueno, acá me dice que puedo agregar un menú primario, un menú social. El menú social sería agregar enlaces personalizados para Facebook, para Twitter. Bueno, esto lo podríamos dejar para después. Muy bien. A ver qué me falta. Bueno, me faltaría hacer el sitio público, pero para eso vamos a ver el tema de las entradas. Cuando hablamos de un blog, hablamos de una secuencia de entradas. Es decir, un blog es un tipo especial de página web que tiene posteos o entradas eh, ordenadas en orden cronológico inverso. Es decir, que cada vez que escribimos una nueva entrada, aparece arriba de las demás. Y cuando escribimos otra nueva, aparece arriba. O sea, que lo primero que entra, que vemos al entrar a un blog es lo último que se publicó, ¿sí? Eso es, esas son las entradas. En cambio, las páginas, como en cualquier sitio web que no es un blog, se pueden organizar a través de los menúes, por ejemplo. ¿Sí? Podemos hacer una página que diga quiénes somos, podemos hacer una página que diga, no sé, contactar. ¿sí? Es decir, las páginas serían aquellas partes de un sitio web que no tienen orden cronológico de publicación. Eh, la idea es que para esta materia ustedes hagan un blog, así que principalmente tendrían entradas. Páginas pueden crear, en el caso de que quieran poner una quienes quiénes somos, o algo así, pero básicamente vamos a tener entradas. A ver, vamos a ver todas las entradas. Aparecen tres que eh, son las entradas de muestra, ya creadas por el sitio, podemos eliminarlas o podemos modificarlas. A ver, acá en este menú de tres puntitos papelera, listo, borré una, papelera, papelera y ahora no hay ninguna entrada, voy a añadir una nueva. Le ponemos un título, por ejemplo, presentaciones, me presento, mi nombre es, y bueno, los datos que consideremos importantes en una presentación, publicar. Me pregunta si lo quiero publicar. Sí, publicar. Perfecto. Muy bien. Ahora, para ver cómo quedó la entrada, ah, perdón, por supuesto que podemos eh, insertar imágenes, No, cuando apretamos Enter nos dice teclea, para, eh, barra para elegir un bloque y nos da la opción de poner una imagen o este, subirla o insertarla indicando un enlace. O también podemos acá cambiar el tipo de contenido, eh, ponerle redondeado, bueno distintas opciones. O podemos directamente escribir. Más párrafos, más bloques. Bien. Cuando queremos ver cómo quedó la entrada, a ver, voy a borrar este bloque que agregué acá. Actualizar. Cuando quiero ver cómo quedó la entrada, tengo esta opción. A ver... Ahí está. Esta sería la entrada que acabo de crear. Todavía el sitio no está publicado. Acá lo dice. Aún no se ha publicado tu sitio web. Hasta que se publique solo lo podrás verlo tú. ¿Cómo sabe que soy yo? Porque estoy logueada. Entonces pongo publicar el sitio web. Otra vez me pregunta por el dominio. Volvemos a decirle que queremos el gratuito. Otra vez le decimos que queremos el plan gratuito y listo, has publicado tu sitio web. Entonces ahora en esta dirección que figura acá, digitales 2wordpresscom está el blog que yo creé. Cada vez que quiera modificarlo, agregar una nueva entrada, tengo que entrar a wordpress.com, loguearme cuando me logueo, voy a entrar al panel este que se llama escritorio y elijo la opción entradas y puedo elegir todas las entradas para editar la que ya puse, para corregirle alguna parte de la redacción, para agregarle una foto o puedo elegir añadir nueva en el caso de que quiera crear una nueva publicación.